Hola, ¿qué tal gente? En el día de hoy, en este video, ¿cómo yo puedo? Calcular el precio de una criptomoneda. Y yo puedo ver qué tan alto eh, va a llegar ese precio. Porque mucha gente se pregunta. Bueno, si yo voy a empezar a holdear eh, una criptomoneda. Comprarla y esperar un tiempo. Yo quiero saber más o menos qué tan alto en precio va a subir. Así yo puedo multiplicar mi inversión. Entonces, algo importante que usted siempre tiene que tener presente. Son las siguientes variables. Cómo calcular el precio. Yo tengo un video. Ok, pero aquí vamos a dar un breve... Repaso de cómo se calcula el precio de una criptomoneda Simplemente el precio de una criptomoneda se calcula dividiendo su capitalización de mercado Por ejemplo, en este caso el Bitcoin, su capitalización de mercado Si yo la divido entre las acciones en circulación Las acciones en circulación equivalen al total de Bitcoin que se encuentran circulando en el público ¿ok? Si yo divido ese número, ¿verdad? vamos a copiarlo Si yo divido ese número entre, yo divido ese número entre el total de acciones en circulación. Recuerden que la vamos a borrar BTC. La capitalización de mercado, este número que está aquí, siempre se va a, man, se va a mantener cambiando, ¿ok? porque cambia juntamente con el precio pero las acciones en circulación es un total limitado de Bitcoin que se encuentran circulando, ese número es fijo, ese número no cambia, entonces si yo divido capitalización de mercado entre acciones me va del precio actual en este instante del Bitcoin, vamos a ver qué pasa cuando yo le doy a enter, miren ahí el precio actual de Bitcoin es 47,429 entendiendo eso ya nosotros podemos hacer el análisis siguiente mientras menos acciones en circulación tenga la criptomoneda moneda quiere decir que tiene más probabilidades de subir a altas cantidades. Es decir, que usted invirtió, vamos a suponer, compró una criptomoneda que vale 10 dólares o 5 dólares. Esa criptomoneda puede llegar a subir hasta 100 dólares, hasta 50 dólares, etc., etcétera, etcétera. Entonces, algo importante que usted tiene que saber es que las criptomonedas que cuestan más por unidad son las que tienen menos capitalización de mercado. Aquí en la página de CoinMarketCap, si usted le da aquí a acciones en circulación, te va a dar un filtro de las de la criptomoneda por ejemplo chiva y no es una de las que más tiene en circulación por eso su precio es tan bajito ok y por esa razón es que yo tengo un vídeo donde dice que chiva nunca va a llegar a uno ni siquiera a un centavo de dólar ni nada por el estilo porque porque las acciones en circulación son demasiadas ahora yo le doy de nuevo un clic a acciones en circulación y me sale por ejemplo esa que está ahí en la posición número 81 y se llama eh, yern finance tiene solamente 336 mil es según eh, de las que están registradas en CoinMarketCap, es la criptomoneda que tiene menos. Luego existe el Bitcoin VIP que son derivados del Bitcoin. Tiene solamente 105. Ahora bien, vámonos a las más famosas otra vez. Yo voy a poner aquí, le voy a dar aquí al numerito o le doy aquí para ir a la página inicial. Siempre por default. CoinMarketCap me da Bitcoin. Dependiendo de la capitalización de mercado, miren, la más alta ahora mismo es Bitcoin. Luego le sigue el Ethereum, luego le sigue Binance, luego le sigue el Tether, de, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden este número. Miren que el Bitcoin tiene 18 millones. Entonces, qué diferencia hay con los tokens y las criptomonedas que regularmente los tokens tienen trillones. De criptomoneda, tal es el caso de Chiva o el caso de Saitama, que tiene una cantidad enorme y por eso el precio no es posible que se pueda valer nunca un dólar. Por ejemplo, Saitama tiene una circulación enorme. Miren ese número que está ahí. Esas es las acciones en, en circulación. Es un número demasiado grande y por eso nunca va a llegar a valer un dólar ni 10 centavos de dólar. Eso es imposible. Entonces, si el Bitcoin tiene hoy, hoy tiene 900 Billones de dólares o 900 mil millones de dólares Usted tiene que hacer una, un análisis lógico Para que una quitomoneda cueste tanto Va a pasar el Bitcoin Entonces, ¿Cómo yo puedo calcular? Por ejemplo Que una quitomoneda puede llegar a valer este precio Vamos a tomar una que se llama cadena ¿Ok? Cadena Recuerden que este análisis que nosotros estamos haciendo Es un análisis que es un punto de vista numérico Hay otros factores que usted debe tener en cuenta Al momento de invertir como son que la, la liquidez de la empresa si la empresa es seria lee su white paper tiene que hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta pero numéricamente vamos a ver si esta criptomoneda puede llegar hasta cuánto puede llegar vamos a ver yo veo que la criptomoneda llamada cadena hoy en día vale 12 dólares con 43 centavos y tiene en circulación solamente 166 millones vamos a copiar esto 166 millones de cadena ok en circulación entonces, Ok, yo preparé un documento de Excel Y nosotros vamos a hacer un pequeño análisis De cadena, ¿verdad? Cadena Y vamos a ver si cadena tiene potencial Numéricamente hablando De llegar a valer 50, 100 dólares Entonces, este documento de Excel Yo se lo voy a regalar en mi página web Simplemente usted lo va, lo va a poder descargar ¿Qué tiene cada columna? Lo que hay aquí es capitalización de mercado, que sería multiplicar eh, el total de Circulating Supply, que sería las acciones en circulación, por el precio. Me va a dar la capitalización de mercado. Lo único que usted va a variar aquí es el precio. Entonces, como estamos hablando de cadena, por ejemplo, usted quiere saber, vamos a ver la abreviatura KDA. Yo aquí estoy poniendo los nombres o KDA. Eh, en es, vamos a poner su circulación, acción en circulación, que siempre es un precio constante, son 166 millones. Entonces aquí lo pongo. Ok, suponiendo que yo quiero que cadena llegue a 50 dólares, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Para que cadena llegue a 50 dólares, tiene que tener una capitalización de mercado de 8 millones. Y eso es posible, 8 billones de dólares. ¿Y es posible? Sí, es posible. Ok, numéricamente hablando es posible, por eso yo me refiero a que hay muchas criptomonedas que numéricamente hablando no van a poder llegar a un dólar. Vamos a analizar otra que se llama Fantasma. Ok, vemos que Fantasma tiene una capitalización de mercado de 100 millones solamente. Fíjense que todas las que estamos analizando ni siquiera llegan a un billón. Son 100 millones, 200 millones. Estamos hablando de acción y circulación de solamente millones, no billones como los token. Ok, entonces esta, la abreviatura de esta es Soul, Fantasma. Ok, lo voy a poner aquí. Si yo quiero que Fantasma valga 100 dólares, vamos a ver que voy a poner un 100 aquí. Lo único que, a, lo único que usted va a pegar en el documento es su circulación, ¿verdad? la que usted quiere saber. Y luego va a poner el número que usted quiere que llegue. Por ejemplo, 100. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una capitalización de mercado de 10 millones, la moneda te, estaría en el rango, por ejemplo, de las 50 monedas. Por ejemplo, ¿cuáles monedas tienen 10 millones de capitalización según CoinMarketCap? Por ejemplo, miren aquí, la moneda estelar, por ejemplo, tiene 7 billones. Es una moneda sólida, una moneda estable que tiene una capitalización de mercado. ¿Es posible que una criptomoneda pueda tener 10 billones? Claro que sí, numéricamente hablando es posible. Recuerde siempre que al momento de inversión hay otras variables que usted debe estudiar. Entonces, así se calcula qué tan alto, suponiendo que tomando la misma moneda o vamos a tomar otras que usted tenga la... Usted quiere que que valga vamos a poner esta eh, maná tiene una circulación de mercado de bueno maná tiene 1.8 billones vamos a ver maná tiene un poquito sí está alta vamos a ver 1.8 billones eh, vamos a ver qué se necesita para que maná llegue a 100 dólares se necesita una capitalización de mercado de 182 billones de dólares equivalente a que si maná llega a esa posición maná tendría vamos a ver el Ethereum, vamos a ver aquí, el Ethereum tiene 400, estaría en la tercera posición por encima de Binance, lo cual es un poquito difícil, ¿ok? No es imposible, pero realmente entendemos que, que esa moneda llega a 100 dólares es un poquito difícil. Ahora, la moneda de cadena tiene buena posibilidad numéricamente hablando, recuerden que hay otras variables que se toman en cuenta. Numéricamente hablando, esta moneda también tiene posibilidades de llegar a 100. Vamos a ver que se necesita cadena para que llegue a 100. Vamos a poner un 100. Se necesita una capitalización. Bueno, ahí está muy alta. Pertenecería como al top 10. ¿okay? Es más fácil que llegue a 100 dólares. A 50 porque tiene una capitalización de mercado de 8. ¿okay? Entonces así se calcula. También les recomiendo que vean el video donde yo explico cómo se calcula el precio de una criptomoneda. Recuerden que el precio es dividir su capitalización de mercado. Que es esto entre esto recuerden también que pueden descargar este gráfico y calcular qué tan alto puede llegar la criptomoneda que a usted le interese saber recuerden los tokens no van a llegar a un dólar ni, ni, ni a un ni a 10 centavos de dólar los tokens tienen demasiadas monedas en circulación los ejemplos que pasaron con con Polkadot que llegó a .1. Polkadot tenía, tiene hoy en día una capitalización de mercado de, vamos a ver, Polkadot tiene 29. Está sumamente alta. Que Polkadot llegue a 60 dólares eh, sería un poco imposible. ¿Ok? Con el paso del tiempo yo sé que mucha gente va a entrar más dinero en el mundo cripto. Hoy en día el mundo cripto maneja 2.2 trillones de dólares y... Obviamente todos esos datos van a seguir aumentando. Imagínense, para que el Bitcoin, por ejemplo, llegue a 100 mil dólares, ¿de cuánto debe ser su capitalización de mercado? Cuando ya el Bitcoin tiene eh, 902 mil eh, 902, millones de dólares, que serían 902 billones. Vamos a suponer que se necesita para que el Bitcoin llegue. Voy a hacer un video de eso, eh, pero lo vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí un 100 mil a ver qué pasa. 100 mil. Vamos a ver si pongo esto más grande. Se necesitaría una capitalización de mercado de un trillón. Increíble. O sea, ay Dios mío. Bueno nada, señores, hasta aquí este video. Espero les sirva de ayuda. Eh, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.